Bueno, de otras cosas cuando empieza eh, a sonar pues vuestra compañía y tal, que le preguntan dónde llega, si vivo en tal sitio, si ahí me la pueden poner, o vivo no sé qué, en una organización privada, que si ahí llega, ahí lo podéis poner, cuéntame un poquito dónde llegáis.